en un cuento normal veríamos como un héroe salido de la nada salva a un pueblo Pero no, aquí veremos a Maurice Un gato charlatán que roba el pueblo en pueblo utilizando a sus amigas ratas Y a un joven chico que le ayuda en todos sus desastres Pero veremos como en un pueblo desolado son atacados por una especie de rata Que hace todo lo posible por controlar este lugar Esta película la pueden encontrar ya mismo en cine o posiblemente en tu país a través de alguna plataforma de par espero que la disfruten es una historia fascinante rara pero fascinante número 2 marcel el caracol con zapatos esta es la historia de Marcel, un caracol que vive con su abuela en una casa abandonada. Después de haber perdido a su familia por los humanos que habitaban esta casa, ellos se fueron en un cajón de calcetines. Aquí veremos cómo Marcel y su abuela viven el día a día en esta casa abandonada. En este pequeño documental donde todas las tristezas y todos los pensamientos de Marcel se reflejarán. Esta película fue a los Oscars como mejor película documental animada. Y espero que la disfruten. La van a encontrar por internet. Número 3. La elefanta del mago. En un pueblo donde la magia y la hechicería es lo más de común, se acaba por culpa de la guerra las ilusiones, la fantasía y todo lo que desean brillar a este pueblo desaparece. Un chico llamado Peter vive en este sitio, vive frustrado de que ya no tiene a nadie en su vida, solo le queda una persona, un ex coronel que lo cuida todos los días y le quita las ilusiones, la fantasía y todo lo mágico de la vida. Un día va a ver a una pitonisa. esta le dice sigue el elefante. Pero en este sitio no hay elefante En un espectáculo no muy lejos de ahí Ocurre un milagro Un elefante Y este chico deberá seguir a este elefante Y comenzar una aventura de locos Esta película la pueden encontrar A través de la plataforma de Netflix Y espero que disfruten esta Mágica y divertida historia Número 4 Moon Girl and Devil Dinosaur en un mundo donde los superiores abundan Pero que el centro de todo esto es la ciudad de Nueva York En el noroeste de esta misma ciudad existe una chica de 13 años Una científica muy inteligente Que crea un portal que trae de otro mundo a un dinosaurio rojo Que la acompañará y la defenderá de todos los malos de esta ciudad Esta serie de televisión la pueden encontrar a través de la plataforma de Disney Plus y espero que la disfruten Número 5 Susume no Torimari. En una pequeña ciudad de Japón Una chica normal llamada Susume Tiene una vida normal Está triste en su interior porque ha perdido a su madre Y no tiene como esa sensación de felicidad Pero conoce a un chico Extraño Que va a unas ruinas de un pequeño pueblo Que existe continuo a ella Ve una puerta misteriosa que abre a otro mundo Este chico es extraño Pero verá algo aún peor Un gusano que viene a destruirnos desde otro mundo Y ella con este gran joven deberán hacer todo lo posible por cerrar estos portales Donde este ser proviene Esta película la pueden encontrar en cines o en forma digital si estás Fuera de la región de Latinoamérica Y espero que la disfruten Bueno, y eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda activar la campanita Suscribirte en todas nuestras redes sociales Y estar pendiente de los nuevos videos Que estaremos subiendo en nuestros canales De Instagram, Youtube y Facebook Nos vemos en una próxima oportunidad Estos fueron mis 5 recomendados Bye, bye